¿Qué tal amigos? Les saluda Alfredo Suárez. Hoy en Detrás de la Comida nos vinimos a la ciudad de Duluth, en el estado de Georgia, al restaurante Los Maracuchos Food, un restaurante de comida venezolana que hace unos patacones, unas cabimeras, unos pequeños exquisitos. Así que acompáñenme a ver qué hay detrás de la comida en los maracuchos food. Venga amigos, y detrás de la comida del día de hoy... ...tenemos a unos invitados súper especiales... ...Los Maracuchos Food... ...Eunelí y Andrés Alfredo... ...tocayo mío... ...a quien le damos la más cordial bienvenida... ...y vamos a conversar un poco aquí... ...detrás de la, de la comida de los Maracuchos Food... ...acerca qué es los Maracuchos Food... Los Maracuchos Food somos una opción... ...para recordar, mantener nuestras costumbres... Nuestros valores, nuestra sazón, nuestra, nuestra vida, nuestra vida cotidiana y nuestro hermoso país. ¿De qué país estamos hablando? Porque esto lo ven nacionalidades mexicanos, salvadoreños, de todas las nacionalidades lo ven. Venezuela. Así Venezuela. Maracucho Food es un restaurante de comida venezolana. Venezuela. Pero ¿qué significan los maracuchos? Para los que no lo saben. Nuestro gentilicio, nosotros somos de la ciudad de Maracaibo. Okay. Somos del estado Zulia, al occidente del país. Y eh, somos en todo el país, en Venezuela, el Zulia es totalmente diferente. Todo lo cambiamos, pero para hacerlo más sabroso. Eso, ¿No como como las cabimeras. La cabimera. La cabimera. Yo, yo, soy, yo soy Zuliano también, eh, yo soy de Cabimas, Maracaibo está a 45 minutos de, eh, de cabimas, así que nos une el puente, aparte del puente eh, Rafael Urdaneta o el puente Maracaibo, nos une toda esa cultura gastronómica que existe en, en la región. Pero vamos a hablar un poco acerca de su llegada aquí a los Estados Unidos y, y lo que hacían ustedes en, en Venezuela, en su país de origen. ¿A qué se dedicaban en Venezuela? ¿También era, era todo referente a la cocina? Desde toda mi vida, desde que abrí mis ojos, yo estoy en este mundo. Mi papá hacía catering a las empresas en Maracaibo y yo tenía que ayudar. Siempre estuve allí eh, en la cocina con él. Después hicimos lo del restaurante durante siete años, cuando la situación no nos lo permitió. Entonces tuvimos que venirnos. Para, o sea, tomamos esa decisión. ¿Y cómo nace, cómo nace la idea de Maracucho Food? Digamos, eh, eh, ¿cómo es ese...? Ok, este es... ¿Nuestro sueño o esto es lo que nosotros, esto es lo que yo quiero hacer o lo que queremos hacer para que sea nuestro, nuestro modo de vida, nuestro ingreso? No, esto no nació eh, planificado. Okay. Okay. En un Latin Night en el colegio de mi, de mi hijo. International Night. En International Night. Eh, conocimos a unos venezolanos y nosotros llevamos pequeños porque mi sobrina, o sea, la fam toda la familia de mi esposa está aquí. Que los tequeños, que no que te, que queremos comer tequeños, que no, todo tiene que ser de Miami, ¿ok? Para los que, vamos a ir traduciendo, claro. vamos a ir traduciendo porque es, el, el lenguaje que nosotros manejamos mucha, es, es, es totalmente diferente. Los tequeños es el cheese steak, stick, steak. Stick. pero eh, el, aquí es normalmente empanizado y nosotros lo envolvemos con una masa de trigo. De todas formas, ya, ya ahí lo están viendo en pantalla y van a ver durante el programa lo que son los pequeños el o los mozzarella stick, también Mozarellas. como le, como, como sí, le dicen. Entonces, pero no es mozzarella, es, un, es un queso mucho más eh, firme y más saladito. Háblenos un poco entonces, llevan los pequeños Entonces, esta señora, el esposo es piloto de, de la antigua viasa okay. y él trabaja, él trabaja en Corea. Y dijo, mi esposo va a cumplir 50 años. Quiero hacerle todo venezolano. Y son parte de nuestra historia, nuestros sí. amigos, Roberto y Antonieta. Y Antonieta. Bueno, eh, le hicimos cena navideña. Pasapalos. Pasa, Ojos de cake. wey. ¿Qué es ojo de güey? El ojo de güey es el plum grande envuelto con tocineta en una salsa barbecue que a mi esposa le queda. Espectacular, sí. Eh, bueno... Y cuando termina la fiesta Antonieta, Robert, qué bueno la comida y ¿Quién hizo esto? Los maracuchos, y los maracuchos, Uno y los maracuchos, maracuchos Unos maracuchos y, Cuando le pedían referencias del llama de la a persona, Llama a los maracuchos Llama los se maracuchos que ese fue su primer contrato Y de ahí sí, fueron, exacto. fueron llamando Entonces, exacto. Mi amor, vamos a hacer unos pequeñitos a vender Empezamos a vender y todo el mundo Los maracuchos Y los maracuchos Nos mudamos a una casa hacíamos, Vendíamos un solo día, los viernes, porque yo, yo tenía mi trabajo ya, ella tenía su trabajo. Y en una noche podíamos vender 80 hamburguesas. ¡Wow! Sí. Entonces después vamos a poner patacones, después vamos a poner tumbarrancho después empanadas. Wow. Cambiaban el menú. Sí, y así fuimos. Y maracuchos, y maracuchos, y maracuchos. Bueno, y Dios nos puso aquí, fíjate, estamos dentro de, un, de una cadena americana de hotel. Y ya aquí tenemos tres años. <risa> <risa> ¿Cómo fue esos primeros días, digamos, porque... Este, la gente no está acostumbrada muchas veces a comer la comida venezolana No, no, no, no esos primeros días Hoy en día hoy Y bien. dicen, oh my god, ¿en serio? Es venezolana sal, Oh, let me try O sea, ellos, déjame probar Uno, la mayoría, yo diría que el 80 o el 90% se atreve a probar Sí, pero sé que el americano es muy es de muy, franquicia Es de, muy, exacto pero no, y está acostumbrado, probado. por lo menos uno, el desayuno americano, su tostadita, su huevo revuelto, exacto, su no sí, sí. Nosotros y ya lo claro. ofrecemos aquí para ellos, pero exacto. Se, han, se han atrevido. Se han atrevido. ¿Y las Exacto. Entonces ya no, y, mucha la, talenti, y las empanadas. Las empanadas también, les encanta. Porque son empanadas julianas, a veces de maracuchas, tostaditas. Sí. No son diferentes. ¿Qué? Otro sabor. Ah, otro sí. sabor. Eh, hay muchos restaurantes y muchos tienen su presentación. La de ¿Y nosotros. sus sabores? Y sus sabores. Sí. O sea, nosotros, el de nosotros, el de, consideramos que es el de Maracaibo. Claro. Entonces, le ha gustado mucho. Además, le echamos puro sal y ajo y ya con eso y va. Entonces, atrás. ese es el secreto. Ese es ya, el secreto de, de, de la casa. Entonces, esos primeros días... Este, difíciles, digamos, todavía compaginando eh, sus trabajos, sus antiguos trabajos. ¿Cuándo Andrés decide, digamos, no, ya, yo no puedo seguir con estas no, dos cosas? no Creo que fue el primer mes, nada más. Sí. A, yo, a las 4:45. Mes y 15 días. Mira, a las 4:45 yo escuchaba que las sillas se rodaban y yo, ¿qué pasa? Y yo me asomaba y había gente en las mesas wow, esperando esperamos. que nosotros abriéramos a las 5 de la tarde. Y, y él no había llegado, yo. Memoria del miedo. Eh, Andrés es muy rápido en la cocina. Eh, entonces, bueno, allí decidimos. Él fue renunció, por cierto, casi su jefe se <ríe> muere eh, y lo comenzamos, comenzamos full time y, y luego de unos, no recuerdo exactamente de qué tiempo, pero la gente lo pidió que nosotros trabajáramos eh, todo el tiempo, o sea, o como, un horario corrido. Un mes y medio, dos meses. Cuando nosotros eh, no teníamos el restaurante y pensábamos, Andrés siempre decía, Dios mío, una sopa, un sancocho. Y como no lo conseguíamos, de, y de allí nace también la idea de las hamburguesas. Porque yo un día, él llega del trabajo y yo le tenía una hamburguesa así. Y yo decía, es que no necesitaba hacer, o sea, necesito ese sabor, esa, eso que, que uno extraña tanto y no, no, no había dónde buscarlo hace 11 años. Sí. Imagínate pero fue, que ustedes fueron, desde acá. han sido pioneros, digamos, de, de toda esa, esa nueva ola de, de, de, de comida venezolana, venezolana. Que, que ha llegado aquí a la, a la ciudad de Atlanta Pero ustedes, digamos, le tocó es, es, ese, ese inicio, ¿no? Fuimos uno de los primeros que, que tuvo esa, esa idea de innovar, de emprender ¿Qué, qué le dicen sus clientes al, al momento de degustar este, la comida de maracucho food? que viene mucha gente, eh, por lo que he visto, no solamente venezolano, sino que también viene gente nacida aquí en los Estados Unidos y que se atreve, como ustedes mismos han dicho, de probar, de degustar todo lo que ustedes preparan. ¿Qué le dicen, digamos, un venezolano, qué le dicen al, al, al probar su, su comida? Una de las cosas que, que más me... o sea, esa satisfacción que tú sientes vale la pena, porque esto es un esfuerzo, es un trabajo muy demandante. Entonces, eh, una de las, de esas, de esos, de esas palabras más sentidas fue con el lomo negro. Eh, cuando le servimos, era, es una señora. Que es el lomo negro. Oh, el lomo sigamos negro, traduciendo, sigamos sí, traduciendo. El lomo negro <coughs> es. Es el eh, black line. <risa> es carne de res cortada en en en eh, ese es este, gruesos. exacto, y se presenta con una salsa bien oscurita, o sea un gravy, un gravy, dulce, dulce, dulce, con un toque, un toque dulzón, con esa panela al piloncillo, entonces ese, cuando yo se lo llevo, ay Dios mío tiene el lomo negro, imagínate, no muchos lo hacen, entonces porque es una preparación sí, de, eh, es curiosa, laboriosa, sí es. sí, es bien laboriosa, entonces, cuando se lo va a comer, dice, Dios mío, esa señora tiene muchos años acá. Me dijo, es el primer lomo negro que me como desde hace 25 años wow. que me ha recordado a mi madre. O sea, eso para nosotros es, o sea, vale, vale demasiado. Sí. Ahora, ¿y los americanos que llegan? cuando lo prueban? ¿Qué, ¿Qué pasa? tumba rancho. ¿Se atreven a comerse un tumbarrán? Y oh, wow, Sí, dicen, no, yo quiero esto. Es, es, no, se atreven, dice, con el lomo negro es, oh, my God, es, o sea, totalmente diferente. Es sweet, sí, yo le expliqué que era sweet. Me dice, oh, my God, pero es sweet, pero no es, pero... Sí, es una mezcla de sabores Ajá. sin lugar al duda. ¿Cuáles, digamos, son los platos estrellas de aquí de Maracucho Fruit? Es una pregunta súper difícil y siempre no las hacen. Y te tengo que responder de la misma manera que todas las Respóndeme. veces. Difícil saberlo. Vendemos muchas hamburguesas, muchas hamburguesas. El plátano amarillo en todas sus presentaciones, con todas las carnes que tú quieras, o carne mechada, carne asada, pollo, pernil, lo que sea. Pero el ese patacón que es plátano aplastadito como un sándwich, pero en vez de pan lleva Plátano. Plata. Bueno, ese, esos dos son unos eh, de los más pedidos, el sancocho y la cabimera también se pide bastante. Y hablando de cabimera, que es un plato típico de la región donde yo soy, aquí también lo hacen en los maracuchos food. Y yo, Andrés, le quiero pedir que por favor me deje entrar a su cocina, o a la cocina de los dos de los maracuchos food, porque a la hora de la verdad me dijiste que quien, quien mande la cocina de es tu esposa. Y por eso tengo que pedirle permisos a ella por favor. este Para preparar yo la arepa cabimera A lo cabimero Y ustedes la arepa cabimera a los maracuchos food Listo Nos vamos? vamos Vámonos a la cocina entonces Bien y ya estamos detrás de la comida Aquí en la cocina de los maracuchos food Con Andrés Yo me voy a colocar mis guantes Para comenzar a preparar los platillos típicos de Maracaibo, del estado Zulia, de donde son Andrés y su esposa Euneli. ¿Qué vamos a preparar el, el día de hoy? Una cabimera. ¿Una cabimera? Va pues. Vamos a hacer una cabimera. ¿De entonces? qué la queréis? De car la ajá, carne ajá azada, ¿de qué la tenemos? Carne asada, mechada, pollo mechado, pernil, pollo a la plancha. Podemos hacer una... Taumada. Podemos hacer una... Atómica, digamos, de todo un poquito Ajá. Aunque la tradicional es con carne mechada Pero vamos a ver de qué la hacemos Y explicarle a la gente porque mucha gente No sabe qué es una arepa Mucha claro. gente no sabe qué es una arepa Cabimera porque conocen la típica Arepa venezolana, aunque ese es el debate Y esa es la, la eterna discusión ¿La arepa es de Venezuela o es de Colombia? ¿Dónde no, es la arepa? De Venezuela, hermano. Entonces, vámonos a la freidora Para que ustedes vean La preparación de la arepa cabimera Ajá, ¿de qué la vas a hacer? Vamos a hacer la de, de carne mechada, la mía de carne mechada. Bien, y procedemos luego a cortarla después que ya está bien escurrida. Voy a cortar mi arepita cabimera. Andrés, cuéntanos un poco qué te dicen luego de, de degustar de... Porque ahora aquí en, en la ciudad de Atlanta hay muchos venezolanos y, y, y de verdad que hay muchos restaurantes que están en estos momentos haciendo comida típica venezolana, pero cada uno tiene su toque distinto, cada uno se caracteriza diferente. ¿Qué te dicen los clientes? Eh, bueno, tenemos la bendición de que la comida venezolana, tú sabes que es un compendio un de muchos países. Sí. ¿Ok? Y nuestro sazón es un sazón bien elaborado. O sea, nosotros somos exigentes con la comida. Los americanos, los asiáticos, cuando prueban la comida, hermano, dicen, ¿qué es esto? Y yo nada más que le he hecho sal y ajo, nada Excelente. Hablando de sal, ¿dónde está la sal? Para un man, poquitico man, de sal. Bueno, aquí te la tengo, ¿ves? Aquí está la salicita. Sí, yo te la tengo ahí, la sal. Ah, ah. Un poquitico de sal. Para mi arepita cabimera. Ahora vamos a colocar esta ensalada y encima y ahora el toque mágico ¿cuál es el toque mágico? el quesito ese es el que le da el sabor ¿Sí? y el gusto a la arepita cabinera bastante quesito Ahí tenemos. Ya está lista mi repita cabimera. ¿Listo? Listo. Vamos con la tuya, Andrés. Ajá, es un Eli. Ok. ¿Cómo es la repita cabimera de los Marcucho Food? Hacemos la base de, de arepa, <risa> salsa, porque tiene que estar todo hidratado. Viste, yo sabía que me había faltado algo en la mía. Ya viste mí porque el cuadrito, ¿no? Ya está listo el cuadrito, ya. ya Entonces, está listo. vamos a echarle. Repollo es lo que más se usa okay. Pero hay gente que le gusta la lechuga okay. Vamos con La proteína que haya escogido la persona En este caso ustedes escogieron carne mechada Distribuimos en todo el plato Distribuimos en todo el plato Vamos con el quesito Lluvia de queso Lluvia de queso el jamoncito lo cortamos en cuadrito. Es que todo tiene que estar bonito. Se, se ¿Me entiende? Lo que pasa es que a mí me la enseñaron fue así. Nosotros bañamos de nuevo con salsa. Pasamos el jamoncito como... Esparcido todo, todo. Bonito. Todo lindo, todo. Todo bonito. Y el huevo, entonces en el medio. Y vamos haciendo el circulito. Como una coronita. Todo bien, niño. De niño. Todo bien lindo. Bien lindo de niño. No le pude ya. hacer lazo, pero okay. bueno. Entonces, fíjate, ya estamos. Ya estamos con la cabimera lista. Lista la cabimera. Bien, entonces aquí están las dos cabimeras. La cabimera de Detrás de la Comida, la cabimera de, de Alfredo y la cabimera de Maracucho Food. Nosotros, en esta nueva temporada de Detrás de la Comida, hemos creado una sección en la cual los eh, protagonistas de este episodio escogen un cliente ideal o el cliente fiel de, de, de, del, del, del local, del restaurante, para que deguste un plato. Y en esta nueva temporada vamos a ponerlos a degustar los dos platos. Él va a saber, por sí, por el simple hecho de la decoración que, y la presentación, de que este es el de maracucho food y este es el de Alfredo, pero vamos a ver qué opina también acerca de mi plato y esa nueva preparación. Y para que nos comente él también un poco acerca de por qué le gusta tanto Maracucho Food. Así que vámonos con nuestro comesal del día de hoy. Bien, ya nos encontramos con Fernando. Él es uno de los clientes más asiduos de eh, Maracucho Food. Y vamos, eh, Fernando, para que desgustes de estas dos cabimeras, una, ya tú sabes cuál es la de maracucho y ya debes saber cuál es la mía, pero Fernando me comentaba, él es de una parte del sur de Venezuela, pero él me comentaba que eh, él conocía la arepa cabimera así como, como, como la presenté el día de hoy. Sí, como no, era muy común en Puerto Ordaz, un sitio, el único sitio realmente en Puerto Ordaz era este estilo, por supuesto, pero acá yo he comido esta y es otra cosa, para mí en verdad es es lo máximo. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué maracucho food? ¿Por qué te gusta tanto la comida que, que te ofrece maracucho food? Mira, yo siendo de oriente, completamente muy distante del Zulia. Realmente he sentido ese sabor zuliano. Y aparte, la atención es otra cosa. Son muy amigables, muy amables y, y la comida es espectacular. Bien, entonces, estamos hablando mucho, mucha cháchara Vamos a, a, a degustar. No? Prueba las dos, a ver qué, qué piensas acerca de mi arepita cabimera. Y la de Maracucho Fu. A ver, ¿cuál de las dos vamos a ver? Aunque yo sé que te vas a quedar con la de Maracucho, pero para que me des tu opinión acerca de la mía también. Lo está pensando, señores, lo está, lo está pensando. Vamos lo a estoy ver. pensando, vamos a ver, vamos a compararlo a ver. Bueno, intento, pero... ¿No? No, no, no llega, no llega. Bueno, según Fernando, no, no, no, no se queda con la mía. Yo creo que defraude a mi gentilicio eh, cabimero, a mi gentilicio cabimense, pero voy a seguir mejorando mi técnica de, de arepita eh, cabimera en los próximos eh, programas. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir sí, a disfrutar. Amo. Vamos. Claro, cómo no. En provecho. Igual. Bien. No pasé la. Bueno, sí pasé la prueba, porque por lo menos me dijo Fernando que la arepa así la conocía él como la hice yo con Cabimera, pero se quedó con el gusto de, de las arepas de, de Maracucho Food. Así que, de todas formas, ahí poco a poco voy a ir mejorando mi, mi, mi, mi, mi estrategia, técnica, mi técnica culinaria con la arepa Cabimera. Ya estamos llegando a la parte final. Agradecido 100% eh, por sus atenciones, por abrirnos las puertas y ver qué había detrás de la comida. De maracucho food, pero antes de despedirme hay que una tradición que queremos implementar en detrás de en la comida y es que me tienen que firmar ah, por mi eso. delantal. Por eso fue que me dieron eso. Por eso fue que te dieron eso. Todo está fríamente aquí calculado. Eh, calculado. Algún mensaje que quieran ustedes dejar a todas las personas que nos están viendo, que tienen ese sueño y esa esa, esa inquietud de de emprender su propio negocio y, y, y deleitar con, con, con sus comidas? Mira, más que un mensaje, es un, es un consejo. Perseverar. Perseverar este país eh, te abre todas las puertas, pero ojo, te abre las puertas cuando haces las cosas bien. Exacto. Recuerda que viniste a un país, al país de las reglas, porque aquí todo es una regla. Sigamos las reglas y vamos a estar bien aquí el delantal... ...sigue, sigue hablando Andrés... ...bueno, no queda más que decirle que estamos a la orden... ...muchas gracias por venir a mi cocina... ...no solo vengas hoy porque... ...no, no, no, después venimos con la familia y ahí... No. Es. ...ustedes se van a sentir como en casa... ...así que si un día, día usted le dice ...Andrés, ¿puedo irme a cocinar contigo? Bien ...ahí lindo. entre, en, entre todos echan una mano... A, ...muchísimas gracias Andrés, no. el y también... ...muchísimas gracias a todos ustedes... ...muchísimas gracias por haber compartido con nosotros... Yo soy Alfredo Suárez y me despido hasta el próximo Detrás de la Comida. Chau, chao.